Amigas que estamos hartas de que nos maten, de que nos violenten, de que nos tomen el pelo. Por eso estamos acá. Sí. ¿Y por qué están hoy acá con nosotros? Esta estamos acá para marchar eh, por el 8 de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora. Es un día de lucha. Eh, en Argentina ocurre un femicidio cada 26 horas. En estos en 65 días hubieron 59 femicidios. Y estamos pidiendo que se declare la emergencia en violencia de género ya. El Estado es responsable. Reforma judicial feminista ya. Que se rompa el pacto entre varones y que los varones se hagan cargo de su posición y que se den cuenta de sus privilegios en la sociedad.